Hola gente linda del otro lado de la pantalla ¿Cómo han estado? De este lado han pasado muchas cosas Cosas que acabaron Cosas que Iniciaron Estoy comenzando un videoblog Estoy a punto de estremear en Twitch Cuando yo era adolescente no me salían Tantas espinillas espinilla, espinilla. Y acá, esto es por la Por la a por la mascarilla y mi espejo está sucio, tengo que lavarlo limpiarlo sinceramente los videos que grabé durante estos días han tenido que ver con cosas que consideré importantes grabar en este caso uno de mis desayunos fue muy alto en calorías por lo que comí muchas comí galletas y uno de mis smoothies grabé también a mis amigos mientras hacíamos un trabajo en la biblioteca de la universidad. También tuvimos una charla que era una presentación de uno de los libros que sacó uno de mis profesores sobre sostenibilidad. Y ya de regreso a casa, grabé un poco aprovechando que el cielo estaba despejado y que los colores estaban bonitos y luego saqué a mi perrito, el curo, al parque a un paseo rutinario al parque y ahí está el curo corriendo, feliz de la vida, siendo libre No es muy sociable, que digamos Y haciendo streaming en Twitch Me puse a hacer uno de los dibujos Que verán pronto Por aquí El speedpaint, sobre todo Y mis noches de Genshin Impact, igualmente por Twitch. Salí con mi papá y mi hermano, y mi hermano no sé por qué, estaba usando zapatos diferentes. Ese mismo día nos fuimos a pasear en Kumbaya y me encantó la tarde. Te amo perro motociclista. Y bueno, eso ha sido todo por el vlog de hoy. Esto ha sido una compilación de más o menos lo que he estado haciendo en, los, en estas semanas, que sería el principio de mi último semestre, estudiando arquitectura. Estoy comenzando a hacer esto de los vlogs un poco tarde, eh, sobre todo considerando que ya estoy acabando la carrera. Quería hacerlo más, pero el tiempo no me dejaba, entonces es lo que hay. Muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado y pronto habrán más cosas. Espero que se queden, que se unan acá a la comunidad. Y espero verlos pronto. Ya nos vemos. Muchas gracias por estar. Bye, bye.